Yeah. No, yeah. Yeah. No, ¿Cómo no se va a acordar, hombre, si cantamos juntos? Anduvimos dos, tres horas echándole de la madre a quién sabe cuántos en los carros y fuimos a cenar, fuimos a la fiesta de... Bueno, mejor no digo. Este, pero... Ah, que no se hago, me anda volado nomás. Bueno, no, que no. No, no. que no, sí. no, Tres, dos... Acción. Oh, ¿qué, no, qué, no? Oh, no era para la cámara, ¿verdad? Sí, no, no, ¿Sí? Ay, sí. Mis fans, mis fans, güey. No mames. ¿Eso okay, qué, güey? Uno necesita eh, el derecho a la información. Uno necesita su pinche privacidad. Uno necesita sus derechos humanos. En mi caso, sus derechos superhumanos. ¿Qué es esto? ¿La pinche tienes la máscara o okay? qué? A ver, ¡fuera, ah. máscara. <risa> ¡Fuera <risa> la máscara! ¡Fuera la máscara! Ay. ¡Ah, cabrón! Sí, sí, te sí. creo. Sí. Ahí estaba. Sí me, sí me acuerdo. ¡A huevo que me acuerdo! Yo creo... Yo sé que sí. ¿En qué momento me acuerdo bien? Oh, no me... ¿Quién piñeo pizzas? ¿O quién eres tú? Tampoco no lo conoces, ¿vale? No, no eres el renegado. Bienvenido, güey. Justo estaba buscando Gracias. un pinche rooming y tú tienes todo lo que se necesita. Güey. Tienes fama, tienes dinero, seguramente ah, conoces ah, amigas. Ah, este, este... Eh, ¿Qué más tienes? ¿Qué más me puedes ofrecer? Puedo traer la banda, el Oroteño Banda. ¡A ¡Ah, huevo! Pues, ya ¿Eh? se va el mato. No te importa que estén grabando todo el tiempo estos pendejos, no, no ¿verdad? No pasa nada. Si lo sabe Dios. ¡Que lo sepa el mundo! ¡Ah, güey, pues, vengase, mi va, ¡A huevo! ¡Vengase, hijo. ¡A chingada, cara! Se va a poner de ambiente <ríe> esto. Sinaloense, grupero. Eh, escenarios, música... Pito, de la banda, pito, pito doble. Doy, doy, sí. Pito triple. <ríe> no lo toques, pendejo. ¿Eh? Es famoso. ¿Qué soy. te ha dicho? No, pues sí, Soy tremendo, soy loco. <ríe> <ríe> <ríe> no. ¿No? Yo creí que, que, que me iba a tratar un poquito más grosero, más, o sea, alguna majadería, alguna palabra fuerte, pero... Hasta las maletas, era ¿sí? del maletero, o, o no sé si hasta el, el, limpió los zapatos, las botas, ¿sabe? Lo que sea de cada quien, este güey sí es bien buen pedo, güey. O sea, ¿cuándo? Un solo un solo rumi del todos los que he tenido, ¿cuándo les habían ofrecido algo? Ni, ni un vasito de agua que a nadie se les niega. No, ni, ni un pinche rimón, les, ¿a ti te dieron a rimón? Una vez, pero porque era Poncho de Nigris y ese güey ese le tronó a la reversa ya lo sabemos. Pero Julián, cabrón, es a toda madre, güey. Sí, ya te lo quiero, güey. Ya te lo quiero. Voy a jalar la cocina, voy a poner un video y voy a llamar por teléfono. Vale. ¿Ah? Cuando vale. quiera. Vamos con el micro, señor. Sí. Pero vas a amarrar los pecos, me Empezó en el huevo. Tú pusiste, o sea, hashtag. Julión es mamón. Sí, me pareció un movimiento viral que valía la pena expresar. Porque así como que digas, uy, qué buena onda te estás portando conmigo, no creo. Oh, oh, a ver, fíjate, no me he dado cuenta. ¿Qué tiene? ¿Te molesta? Quítalo, quítalo por favor. ¿Te molesta o sí, quita? Sí, ahorita. por favor, por favor. Lospasosdejulion.com Va, okay. ahora pues. Pedro, a ver, este... No es que me interese, porque mm. motos tengo un chingo. ¿No las ves? Porque las tengo este, prestadas. Ah, okay, Pero en okay. todo caso, Ey. si una... ¿A ti te interesa? Sí. ¿Sí? sí. Por ejemplo, para él, ¿qué eh, tenía mm, que hacer? Tiene que ir a, a julionalvarez.com, estar... desde ahí. el hijo de su puta madre? Va. va. Va. Tienen que ir a... Bueno, pues tienen que ir a los pasos de lospasosdejulion.com, estar... Muy pendiente de seguir en todas nuestras redes los sí. pasos de Julián. Ay, sí, ya. Y ahí están los bases y todo para... el Lo estoy para. apuntando nada más por información. ¿Yo puedo sí, participar? Sí, no, no, sí te entiendo, claro. Yo no puedo no, participar. No, claro que sí. ¿Ah, puedo, sí? Claro, ah, sí. Ah, huevo, huevo. Y no, ahí está? No puedo participar. Ah. No, tú no, porque eres mi amigo. Tú no, Va. porque somos roomies, bueno, ¿no? Pues, Quiero sale, que dale. se lo gane. ¿Cortamos, okay. señor? A ver, pendejo, te estoy ya, diciendo... Perdón, perdón, perdón, perdón. La última, perdón, perdón, perdón, la última, perdón, perdón, la última vez que te le pides al fin invitado comida. Disculpa, señor. Nada madre, ahí está la agua de la picha. Es que ya no la acabamos, señor. Rompiste la llave, pendejo. Perdón. ¿No? perdón Arregla, sí, arréglala Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué pasó, amigo? Estoy viendo. Ponte esas manos. Un documental. Era, ponte, ponte, conecta, lo conecta. Ponte. Lo Está bien. que descansar. Pues estoy descansando, pero tú me interrumpes. Estoy viendo un documental. Y tú me das No tengo oídos. Sí, tengo oídos, pero tengo por acá. ¿Te vas a arrepentir? Pero como dice en tu canción, ¡pero te vas a arrepentir! ¡Esa no la cuento yo! Ah, pero... Sí, ¿cómo estás? Ya se fue, Julián. Ya, ya. Sí, Julián sí el, el, el gamer sí sí ya ves que todos los chinos dicen que se parecen, pinche Julio no se ha visto en el espejo rolas todas desgarradoras, cabrón la de la buchona la de, la del mechón la de yo soy tu amigo fiel esa hasta se la robaron los de Toy Story güey, te lo juro neta neta güey, que les decía yo soy tu amigo fiel yo soy tu y se lo chingaron pinche vos y Woody, están demandados Julio los demandó ¿cómo? ¿que regresa? ¿que, que te vas a quedar? con otro... permiso la, ni, ni quiero que estés aquí gracias ¿Qué pasó? ¿Te arrepentiste? <risa> bueno, ¿qué es okay, vamos a hacer la de... Vale. ¿No te parece eso curioso? ¿No te parece eso curioso? ¿No, vale, así no? en esa, en esa. Sí, pero así como, como en... ¿No en, en te este parece segundo, absurdo. No, eso? ¿No te, ¿No te parece eso curioso? Me da vergüenza. No, no va. va. Tres, dos, acción. ¿No te parece eso curioso? <risa> <risa> eso es épico, es épico. <risa> queda, entonces Sí, sí, queda. Partamos. Partamos. <risa>